Bienvenidos de nuevo a la hora del código de App Inventor. En el tutorial anterior vimos cómo crear una sencilla aplicación llamada Háblame, en la que pulsábamos un botón y el móvil decía una frase en voz alta. En este tutorial ampliaremos la app Háblame para hacerla más divertida y que nuestro teléfono nos hable cuando lo movamos o agitemos. Habíamos terminado el tutorial de Háblame dentro del editor de bloques, pero primero debemos ir a la ventana del diseñador para añadir un nuevo componente a nuestra app. Queremos modificar la aplicación para que nuestro teléfono móvil hable cuando lo agitemos. Para poder conseguirlo, necesitamos utilizar un componente llamado acelerómetro. Vamos hacia la paleta. En la parte izquierda y hacemos clic en el menú Sensores. Dentro de Sensores, seleccionamos el componente Acelerómetro y lo arrastramos al área de trabajo. Como ocurrió en el tutorial anterior con el componente Texto a voz, el acelerómetro también es un componente no visible y aparecerá en la parte inferior de la pantalla. Esto es todo lo que necesitamos por ahora. Volvamos al editor de bloques. Mientras construimos nuestra app, tendremos que ir alternando entre el diseñador y el editor de bloques. Ahora necesitamos un bloque para cuando estemos agitando el móvil, lo que se conoce como un gestor de eventos. Seleccionamos el acelerómetro y arrastramos el bloque cuando acelerómetro agitar al espacio de trabajo. Este evento se dispara cuando alguien agita el teléfono. ¿Y qué es lo que queremos que ocurra entonces? Lo que queremos es que el teléfono nos hable, ¿verdad? Ya conocemos cuáles son los bloques que se utilizan para eso, ya que son los mismos que tenemos dentro del evento botón 1 clic. Un truco que nos facilitará la programación en App Inventor es copiar y pegar bloques. Seleccionamos el bloque morado llamar texto a voz hablar y con la misma combinación de teclas que usamos para copiar y pegar texto de nuestro teclado, copiamos y pegamos el bloque. Ya tenemos un nuevo bloque texto a voz con el texto que está pegado a él. Arrastramos estos bloques que acabamos de copiar y pegar dentro del bloque del acelerómetro y los conectamos. Para hacerlo más divertido, cambiaremos el texto que tiene que decir el teléfono y pondremos... Para de agitarme. Vamos a probarlo en nuestro teléfono. Lo agitamos y vemos que efectivamente, al agitarlo, el teléfono nos dice la frase que acabamos de cambiar. Vamos a hacer otra cosa. Imaginemos que vamos a compartir esta app con nuestros amigos. ¿No sería divertido que ellos le dijeran a sus móviles lo que quieren que hable? Para hacerlo, volvemos al diseñador. En la interfaz de usuario, seleccionamos un campo de texto y lo arrastramos a la pantalla. Cambiaremos el orden para que el botón esté por debajo del campo de texto. Volvemos al editor de bloques. Hacemos clic en el campo de texto y vemos los bloques de este componente. Lo que queremos es cambiar lo que sucede al pulsar el botón 1 y que, en lugar de decir siempre la misma frase, queremos que la app diga lo que el usuario haya escrito en el campo de texto. Vamos a la parte de abajo para buscar estos bloques que son los de color verde. Seleccionamos el bloque campo de texto 1 texto y lo encajamos dentro del bloque cuando botón 1 clic pero primero, quitaremos el bloque de texto que teníamos puesto anteriormente. Si probamos la app en nuestro teléfono, veremos que aparece un campo de texto donde podremos escribir lo que queramos y después pulsar el botón para que el dispositivo diga la frase. Hay varias formas de ampliar esta aplicación.